Bueno, estoy muy contento de la colaboración con uh, el equipo técnico de Sherco. De desde mi incorporación en el equipo antes del mundial de X-Trial uh, hemos empezado a trabajar para evolucionar esta moto, uh, la, que, la que es mi moto, uh, con la cual me siento bien, uh, lo hemos podido demostrar en, en todo el campeonato de X-Trial y bien, uh, finalmente aquí tenemos uh, la Fajardo réplica. Uh, es con la moto que realmente me siento bien.